Psíquica. Disculpen, ¿mis hijas acaban de encontrarse y no se saludaron? Hola ¿Alguien quiere ir por un helado con la familia? Yo los invito Estoy, Estoy ocupada, ocupada. ¿Niñas? No, no gracias. gracias. ¡Qué adorable mañana de sábado! ¿Por qué no van al parque juntas? Veo televisión. No se patina bien. Margaret Rose Person. Pepper Ann Person. ¡Siéntense! Ninguna de las dos saldrá de aquí hasta que tengan una conversación cariñosa. ¡Y bien, comuníquense! ¡Compartan! ¡Sean hermanas! Oh, no puedo creerlo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron un tiempo juntas? Hermana en venta. Barata. Las amigas van y vienen, pero una hermana siempre, siempre será una hermana, como Jenny y yo. Tenemos diferencias, pero siempre estamos para apoyarnos la una a la otra. ¡Hazlo tú sola, Jenny! Así que tendremos un día familiar en el centro comercial. Tal vez no seamos una familia convencional, pero por todos los santos, eso no nos hace extraño. ¿Quiénes Santos? Mientras yo trabajo, ustedes pueden estar juntas. Y cuando termine, iremos a cenar y a ver una película. ¿Qué opinan? Bien, confíen en mí. Les gustará pasar un tiempo juntas. Adiós. Sí. ¿Aquí a las cinco? Sí. Hola, Peperan. ¿Cómo estás? Ah, es un día familiar. Igual. No está bien. Perdiste tu impulso en un juego de dos jugadores. Es que no. Oye, ¿qué no es Moose? Ah, sí, claro. Como si Moose estuviera con la psíquica. Uh. Mus. ¿Por qué estaría Moose hablando con la psíquica? Porque es psíquica. Que tu sombrero ya te está apretando demasiado la cabeza, my loco no. amigo. Sí, que Piensa lo que quieras, no me importa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es uh -huh. esto? No sé dónde está, yo. Oh, mis dos niñas uh -huh. disfrutando uh -huh. Oh, Casi lo olvido, Peperán. Mira lo que recibimos hoy. Quiero que te lo pruebes. Uh -huh. Mamá, uh -huh. Pepi no usaría uh -huh. eso. No digas más, ella tiene razón. ¿Qué? ¿Qué quieren cenar? Mm, me gustaría comida... Italiana. ¡Exacto! Ella no es psíquica. A todos les gusta la comida italiana. ¡Al molto grazie, entonces! Adiós, sí ¿Eres amiga de la psíquica? Tenemos mucho en común. Mm. ¿Quiero un tatuaje? Sí. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál es mi sabor favorito de soda? Zarzamora. ¿A quién no le gusta la mora? Muy bien. ¿Y quién toca la puerta? Tía Jani, Olvido sus llaves. ¡Olvidé mis llaves! <risas> uh, ¿Coincidencia? ¡Ding dong! Y bien, ¿de qué quiero ese tatuaje? Del símbolo internacional de reciclado. Bueno, yo... yo... yo al menos hago mi parte. Milo, tenías mucha razón acerca de que Moose es psíquica. Sí, dicen que tengo facultades paranormales. ¡Pepera! Incluso la puse a prueba, sabe todo acerca de mí. Y, y... Moose solía confundirme con Steve, el gato. Pepera, no te preocupes. Si no fuera psíquica, la perseguiría ni haría que les dijera cosas Pepperán, o. Pearson, por favor, preséntate en la oficina del director. Tenemos a tu. Mus. ¡La tienen! ¡Ve por ella, Pepperan! ¡Corre! ¡Esto es entretenimiento! La historia del día de hoy es una que cualquier madre reconocería. ¿Qué haría usted si descubrirá que su hijo es un pequeño psíquico? ¡Este programa es entretenimiento! Romperá mi corazón dejarla ir, pero... Cuando descubrió el don, supimos que era necesario. La pequeña Moose comenzará una gira de cuatro años por los centros comerciales... ...compartiendo su poder con el mundo. Lydia Pearson dice que agradece tener aún a su otra hija no dotada. Aburrida hermana normal. ¡Detente, niña! ¡O voy a arrojar tus zapatos a la basura! Wilson, por favor, dígale a su hermana que usar la patineta en las superficies escolares está prohibido. Este lugar no es seguro para ti. Lo sé, pero solo me faltan dos años para retirarme. Pepi, ¿qué haces conmigo? Shh, estarás conmigo un tiempo. Bien. Choco cacatúa, choco ave, choco viejo no hay. ¿Mm? Choco avestruz. ¿Por qué estás conmigo tanto tiempo? Porque eres mi hermana, mi confidente. Te quiero. Geografía. No tienes lo de atrás. Por favor, solo una pregunta. No, es una persona, no un pasatiempo. Y te daré el premio de mi azúcar azucarada. Te daré mi fotografía de Serena, la princesa Delfín. Tatuaje gratis. ¿A las personas de Uranio se les considera marcianos? Ah, uh, sí. La mayonesa ¿Mm? de dieta sabe igual que la normal. No. Oh. Oye, ¿qué es lo que voy a hacer cuando sea grande? Dime. Tú mismo. Más viejo. ¡Ay, es muy buena! Es para mí. Mm. Es demasiado buena. ¡Hola, Moos! ¿Lista? ¿Lista? ¿Saldrás con ellos? Pero estábamos juntas. Aún tengo preguntas. ¿Qué hay de mí? Pepí no sabes esquiar. Mm. ¿cómo está la nieve? Ah. Ay. ¡No dejaré que la explote! Todo comienza con una inocente pregunta Pero ¿Quién sabe dónde terminará? Cielos Esa es una pregunta pertinente Mientras construimos el puente que nos llevará al siglo XXI El individuo que será más prominente será... Dime quién... Sara Ferguson, la antigua duquesa de York ¡Yo te salvaremos! ¿Me dejarán de doler las rodillas? La dimensión oscura. ¡Guau! Wow, ¡Un maratón de dimensión oscura! ¡Genial! Okay. ¿Desde cuándo ves dimensión oscura? Desde que nací. Es de trasplantes de ojos. Cielos. Finalmente puedo ver. Pero, ¿por qué no me dijiste nunca que estabas <risa> tan feo? <risa> <risa> Asegúrense de hacer sus deberes antes de ver televisión. ¡Juntas! ¡Demonios! Tengo examen de geografía mañana. ¿Lo harás bien? ¿Así? ¿Ah, ¿Estás segura? Porque no he estudiado nada y... Eh, ¡Mira la <susurra> televisión! ¿Genial? Ahora, finalmente puedo escribir ese libro. Pero, ¿quién lo leerá? <risas> La población ¿Ah? de Guyana, capital de Boswana, la ciudad más saludable de Nicaragua, el barranco más profundo de San Juan. Amarillo, mar rojo, mar negro ¿Que no son azules. Mus. ¿Sí? ¿Sí? ¡Fallé en mi examen de geografía! ¿En serio? Tu trabajo era tan fácil. ¿Ah? Perdiste tus poderes. ¿Qué poderes? Shh, ¡No hables demasiado! ¡Los recuperaremos! ¿Le Harvey Oswald actuó solo? No sé. ¿En qué película salió? Ah. ¡Hola, Essie. ¡Ay, qué bueno que viniste! Escuchaste su grito psíquico de auxilio. Pepi, me asustas. ¡Ayúdala! Amiga, si yo fuera psíquica, ¿crees que estaría trabajando en el centro comercial? ¡A las ruedas, Moose! ¡Un momento! ¿Eso es lo que tienen en común? ¿La patineta? Ajá. Pero todas esas cosas en el centro comercial y ese día que supiste que tía Jenny había olvidado sus llaves Sí, lo hizo de nuevo Pero sabías todo sobre mí, lo que quería comer o hacer o... Claro que sabía todo, somos hermanas ¿Creíste que era psíquica? ¿Es por eso que estabas conmigo? Bueno, al principio creo que sí, pero después empecé a divertirme y... ¡Ah, no lo sé! ¿Tú por qué estabas conmigo? Porque eres mi hermana mayor ¿Quieres venir con... No ¿Quieres ir a patinar? No, adiós Adiós Hola, Pepper, ¿qué hacías? Hablaba con mi hermana Ay, qué tierna ¿Vamos a jugar? Sí Hola Lidia Pearson, eres una trabajadora milagrosa